Adelante, bien, bueno, buenos días a todos y la verdad que hay bastantes temas que quisiéramos abordar, pero vamos a tratar de circunscribirnos al tiempo que nos corresponde, señores. Un día como hoy, en el año 95, en 1995, pasado siglo, iniciaba la nueva etapa de la humanidad y un grande del software, Bill Gates. Iniciaba su trayecto del doble clic a través de la internet y mandaba un mensaje a su personal o a sus ejecutivos por primera vez hace 25 años hoy, eh, como memorando que el, el internet se convertía el futuro para sus vidas y que entraban directamente. A que la, la vida de, de la empresa estaba ya instalada en Internet. Es decir, que era un proceso de, donde él auguraba eh, lo que hoy es el Internet para todo el desarrollo de nuestras vidas. Mira cómo estamos nosotros a través de la Internet eh, comunicándonos. Eh, ha sido un gran logro para la humanidad eh, la de, de habilizar y sobre todo... Eh, acercarnos, porque en la, el COVID no ha permitido la internet, de interactuar con nuestra familia de forma simultánea, donde hemos hecho incluso rezos, horas santas eh, a mi querido padre, donde los nietos, mi hermana que está en el exterior, nos hemos reunido a través de Zoom o de otras herramientas, y donde hemos llorado juntos a través de esta herramienta que nos permite hoy comunicarnos. Es decir, que la humanidad está celebrando 25 años de vida tras Internet. Por otro lado, definitivamente tuvimos hace unos días, la semana pasada, una entrevista con José Ricardo Tavera, quien tenía unas duras críticas a la Junta Central Electoral y al Pleno y le hacía la advertencia que podían ser pasibles hasta de... De, de ser objeto de, de demandas si no atemperaban a lo que la constitución indicaba de la proclama que se había mutado una proclama, no mutado, sino se había cercenado parte porque la primera proclama de elecciones para el 5 de julio no contenía el voto en el exterior y que sectores, ciertamente dentro de lo que yo fui uno de los que critiqué ...del poder... ...del gobierno... ...que no le interesaba... ...esas elecciones en el exterior... ...y que estaban procurando... ...con esto no digo danilo ...los no, sectores que manipulan y operan... Eh, ...tras el poder... ...pues finalmente ayer la Junta... ...tomó la decisión... ...número 52... ...la resolución 52... ...convoca a todos los dominicanos... ...y dominicanas en el extranjero... ...y precisamente... Eh, indican cuáles serán las circunscripciones en el extranjero desde las islas del Caribe, Europa y todo Estados Unidos y Canadá, lo cual completan la el llamado extraordinario para el 5 de julio y así la elección de los siete escurules, de las siete curules que tiene en el exterior, sobre todo que el dominicano en el exterior da seguimiento muy constante a su patria y aspira, siempre ha aspirado a tener un país mejor, ellos que tuvieron que irse en algún momento buscando nuevas, nuevos hay, y eso creo que tiene valor, pero sobre todo el valor que les damos es el valor del cumplimiento de nuestras instituciones la in, a la Constitución, porque nunca debió de darse una primera eh, proclama. Sin, contenir, sin contener el llamado también al exterior, porque es un conjunto eh, de todos. Así se completaría el llamado a todos los votantes habilitados. En verdad, en verdad, hoy la economía tiene varias aristas que le Colocan en, en cuidados intensivos. Primero la pandemia, eso es inevitable, no hay razón para uno no entender, o, o no hay, no, no, la razón, sino no hay manera que uno no entienda que, en cierta forma, esto ha afectado la vida cotidiana de todos, en todos los ámbitos. Obviamente que yo pertenezco, nosotros pertenecemos, amado, yo, ya, a un sector. ...que no ha sido tomado en cuenta... ...que somos profesionales independientes... ...que la justicia a la vez que cierra... ...que producto de la pandemia... ...ha dado muestra de una inclusión... ...incluso de su proyecto 2024... ...y que lo vemos muy bien... ...pero en lo que menos ha pensado es en el, en el abogado... ...yo le pregunto y le pregunto a Amado... ...que tiene bastante experiencia... ...que abra la justicia... Y no existan abogados yendo a ventilar los casos. ¿Tiene sentido la apertura de la justicia? No. Porque solo los jueces no llevan casos, los jueces simplemente ven y escuchan los casos. Pero no he visto en ninguno de ellos la inclusión, ni que se tenga en cuenta los operadores del sistema de justicia en la República Dominicana. Muchos abogados pertenecientes al colegio están pasando malos momentos, vicisitudes. Lo sé porque me han comentado, me han pasado información, me han llamado, incluso recibí la llamada, eh, un mensajito a ver si yo lo, lograba contactar a un cliente que quedó de darle un dinerito a alguien y realmente no he tenido la forma de comunicarme y entiendo que era que estaba tareado ese abogado, aunque no tenía yo eh, directamente que fue un asunto en conjunto, pero... Eso está pasando en nuestro país. Y que aquí en San Francisco, yo re, reitero que espero que al primero de junio, que aunque van a estar haciendo las labores de, de apertura con respecto a lo que son su, la adecuación de las oficinas y todo, hay ciertos protocolos que se han llevado a cabo desde que ha cambiado eh, la fisonomía de la oficina de Ministerio Público, incluyendo a su incumbente, una, una joven prometedora de, de aquí. Creo que es la única incumbente que hay, aparte de, de los jueces y de la dirección de los jueces, que es de aquí, porque la Procuraduría es de otro pueblo. la de El de registro de títulos es de otro pueblo. El de mensura catastral es de otro pueblo. Y así no han llevado las autoridades judiciales de San Francisco de Macorís. Ahora, ese protocolo ha alejado y ha producido en los abogados cierto no es, ver, no es cierto que no se debe permitir que la fiscalía se convierta como una oficina de soluciones de los abogados que hacen operaciones ahí en, la, en, el, en, el, en los pasillos, como dicen. Pero sí que haya una interacción un poquito más fluida y que pueda el que va eh, con esos protocolos que ya se habían implantado yo lo que estoy advirtiendo, que los protocolos que ya se habían implantado, que resultaron un poco odiosos en un momento, pero organizando las relaciones, alejando un poquito más a los fiscales de los casos que llevan los abogados, yo me estoy imaginando que esa burocracia más las condicionantes de la, del COVID o las medidas de seguridad será más frustratorio para muchos abogados que aún no se adaptan al sistema. Y eso es lo que yo quiero advertir y hablo por todos los abogados, que el colegio de abogados no lo ha hecho. Bien. Eh, Entonces. Eh, ha, sido, mamá, ha sido una falta, mamá, una falta gravísima del colegio, olvidarse de los abogados, cruzarse de brazos y dejar eh, todo el mundo a su suerte. Ahí hay gente que vive del día a día. Eh, podríamos decir, quizás es una expresión que me pudiera, me la pudieran criticar. Son chiriperos del ejercicio profesional del derecho. Pero ese es su... Bueno, es la verdad. Esa es su Ay. forma de vivir. Esa es su forma de vivir. ¿Por qué? Bueno, porque se han acostumbrado a ello. Entonces, esas personas que viven del día a día es, eran lo que necesitaban en este momento la mano amiga del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados ah, sí. abogado se mantuvo ahí a pesar de que ya su tiempo se le venció a estas autoridades alegando, bueno, no íbamos a dejar la institución así pero en este momento pudieron haberse reivindicado de eso que hicieron si hubiesen eh, tomado en cuenta al abogado, si hubiesen salido a defender al abogado, si hubiesen salido a lograr que el presidente de la república lo incluyera en alguno de esos programas pero no fue así claro. eh, no fue así y eso, realmente eso es lo que yo lamento y que, y que creo que debemos reflexionar como profesionales del área, claro. y sobre todo porque si tú tomas las resoluciones del, poder, del Consejo del Poder Judicial, en ningún caso advierte la presencia de los abogados en los procesos venideros y en los actuales. Simplemente en cuanto a la parte penal es la que se ha ejercido un poquito una especie de interacción con los abogados porque se está llevando a conocer la parte virtual en tiempo de COVID. Pero de ahí a la solución eh, económica en la que se encuentran los abogados, nadie lo ha tomado en cuenta y el Poder Judicial tiene que tomar eso en cuenta y hablarlo. Y el mismo colegio de abogados hablarlo por el bien de la, de la comunidad. En conclusión, me preocupa que a pesar de que tenemos apertura y oportunidad en los bancos, siguen siendo un tormento, las largas filas, las filas sin control deben buscar un mecanismo ya sea por número de cédula ya sea por lo que sea, pero alguien tiene que inventar algo que pueda tener acceso todo el mundo en una semana, Qué pena que se esté llevando de esa manera y ahora va a ser mayor la presión porque hay que buscar los chelitos de los que cobran los 25 para poder hacer las compras, bueno. muchas gracias